Cantamos todos, no, no somos nada, tú, tú, tú, tú, porque en algunos momentos también nos invade esa sensación o la compartimos o la construimos y la discutimos también poniéndolas en palabras. Quien lo canta es Manuel Espinosa quien en este, bueno, capaz que por todo este asunto pandémico, capaz que hay gente nueva escuchando la radio, pero hace unos cuantos años cuando andaba tocando por aquí, por la Ciudad de La Plata, por eh, Ciudad de Buenos Aires, hemos presentado algunos de sus discos e incluso ha tocado en algún cumpleaños de la radio, algún acercamiento por ahí. También es alguien involucrado en la comunicación comunitaria. Ahora anda eh, por allá, por Vietnam, Fisque Menuco, se fue un poco de estos lados. Pero eso no quiere decir que le saquemos el ojo y la oreja. En este caso, escuchando nuevas canciones, nuevos videoclips, nuevas producciones desde por allí. Y es un gusto volver a hablar ahora mediante cámaras y teléfonos. ¿Cómo anda, Manu? No estoy escuchando, ¿seré yo? ¿Será el Zoom muteado? ¿Será algún problema de conexión? Ahora sí. Ahí ¿Ahora está. Sí me escuchás, Eva. Todo perfecto. Ahí sí, había sacado el micrófono para evitar ruidos. Bien, eh, bueno. Que se es... ve el estudio, te digo que se ve el estudio de la radio. Yo a veces me siento eh, como milazo de los simuladores, porque no Ajá. sé si estoy mirando a la cámara, si estás vos realmente del otro lado, no me acostumbro a esta cuestión. Pero bueno, ya es parte de este futuro tecnológico, que claro, te, va, te nos vas de acá cerca y bueno, encontramos formas también para mirar y charlar. Sí, sí, se ve buenísimo. Bueno, saludos para vos, para la audiencia, me alegro de estar nuevamente en en Tren para Pocos, charloteando. La excusa es un poco algunos videos, estas canciones nuevas, pero también ponernos al día. Yo te venía siguiendo en redes y a nivel musical nos pasa como con este interés federal, ¿no? Eh, de vuelta ya por tus pagos, anduviste con orquestas, andás, ¿cómo, cómo, cómo se está viviendo? Eh, y y contánoslos, capaz que de, desde el presente para atrás, ¿no? Porque sabemos que hubo una pandemia de por medio en que nadie sabía demasiado bien qué hacer. Claro. Bueno, haciendo un resumen de, de los últimos cuatro o cinco años donde decidí eh, alejarme de, de la ciudad eh, como base, ¿no? Como dejar de vivir en, en Buenos Aires. También estuve cuatro o cinco años viviendo ahí en La Plata y unos 15 años vividos en Buenos Aires, más o menos. Volví para acá, para Viedma, eh, y, y armé una banda... Y de nuevamente con, con la idea de, de poder hacer base desde un lugar más natural, pero poder seguir, seguir teniendo eh, presencia en disti distintos lugares, ¿no? en tanto de ir a tocar a Buenos Aires, La Plata y, y, y todo el Gran Buenos Aires, como también moverse mucho acá por la, por la Patagonia, creo que es la provincia de Río Negro, Chubut, Neuquén, eh, el sur de la provincia de Buenos Aires armé una banda acá y me instalé el estudio acá en Viedma y grabé este disco, Manuel Espinosa y Humo, la banda, este disco se llama No Somos Nada, escuchábamos recién la canción No Somos Nada, y ahora estamos lanzando eh, un segundo videoclip de Ando de Noche y lo lanzamos el 13 de octubre, que coincide con la primera, con la fecha cuando yo toqué por primera vez hace 30 años, en el 91. O sea que también estoy como celebrando 30 años como cantante y compositor de recorrido musical. Entonces se, se mezclaron un poco algunas, algunas fechas para los quiñeleros, una fiesta. Eh, y bueno, un poco la excusa es esa. Y acá en, en viena pude desarrollar algo, bueno, vos también siendo de... De, del interior, algo que por ahí en los 90 cuando yo arranqué haciendo música me fue muy difícil, que quizás ahora las, las redes y los medios nos han acercado un poco las distancias, aunque los kilómetros siguen siendo los mismos, pero por ahí pareciera ser como que las distancias son más cortas, y pude lograr desarrollar una red de, de, de, de un circuito para poder tocar y movernos bastante por la provincia, con la banda, cosa que no había podido hacer en los 90. Y eso fue, y es muy gratificante, realmente poder hacer música, poder viajar y girar y poder estar activos, estando en una ciudad pequeña, ¿no? Y, y bueno, hemos logrado hacer muchas cosas. Bueno, vos decías también lo de la orquesta, la Filarmónica de Río Negro me invitó, a, hacer, a participar en unos conciertos y aparte hicimos una pieza audiovisual eh, con tres canciones mías arregladas especialmente por la orquesta para, para esos eventos, hicimos una grabación en, en video y audio que está muy linda, que se puede ver en, también en YouTube y realmente es un flash, o sea, mis canciones pasadas por una filarmónica con todas esas sonoridades de madera, bronces, cuerdas Así que bastante activo y, y muy, muy contento de, de ir cosechando y de seguir estando presente, más que nada. ¿Viste? Yo no soy una, una persona nostalgiosa. Eh, no, nunca creo que todo tiempo pasado fue mejor. Creo que tenemos que estar siempre bien plantados en el presente y tratando de hacer cosas hoy y de tener el bocho sano como para para poder estar hoy con, con ideas y siempre pensando en, en qué planeta estamos construyendo y, y queremos dejar para, para los guaches que vienen atrás nuestro, ¿no? Y es que además de eso, digo eh, ya volveremos sobre algunos de los puntos, pero quiero volver sobre esta parte que decís de no ser nostalgioso, pero bueno, pensar 30 años, pensar hacer música en los años 90 hasta este presente distópico, ya post-distópico podemos decir, pero de tus primeras bandas, se llamaba, la bautizaron, le pusieron el nombre, los carteles, las banderas, los flyers, Nación Evasora, lo cual era también no eh, seguir ese esta discusión de de cómo, cómo pensar ese planeta eh, y, y en un contexto, eh, digo, en una construcción desde lo práctico también, no solo como lo abstracto de lo poético. Claro, no, totalmente. Los 90 fueron años muy difíciles, eh, muy difíciles. Eh, yo salía de la secundaria, había hecho la secundaria en la segunda parte de los 80, y con el sueño de hacer música Y los 90 fueron un cachetazo muy fuerte a la cultura eh, Porque el neoliberalismo se llevó puesto todo eh, la, la cosa auténtica quedó diezmada Por, por una especie de show permanente de, de, la, de la pavada, como alguna vez dijo Divido, ¿no? La era del la boludez. y fue muy complicado, eh, por ejemplo, en lo que tenía que ver con lo musical, por suerte, yo me nutrí en los 80 de las bandas que había acá en Viedma, que hacían sus canciones, y ese fue mi referente, y eso fueron también mis ganas, de querer hacer música, pero después en los 90 entró esta cosa que se le llama el cover, hoy el tributo, hmm. que si bien los músicos, muchos tienen que trabajar de eso, y yo no, no estoy en contra de ningún laburante de la música, pero creo que a la cultura no le aporta mucho, no le aporta mucho a, a la política del arte, no le aporta mucho a, a, al pensar, sino más bien es un, un aplanar. Y fueron años muy difíciles para para la música, para el arte, para el pensar distinto. El menemismo fue una dictadura cultural muy fuerte, que creo que no solo se vivió en la Argentina, seguramente se vivió en montones de otros países que también venían de sangrientas dictaduras. Eh, y, y fue como una postdictadura, pero una dictadura en sí también. Me gusta, ese concepto, los... me gusta ese concepto de dictadura cultural, creo que lo, te lo voy a empezar a robar también para, para explicar, porque de hecho yo, eh, y decís 30 años en la música, Manu, yo tengo 30 años, yo nací eh, cuando vos subiste a un escenario, eh, más no. o menos, y, y siempre que revisaba esas fechas, eh, que nací en el post-mega de val, mega del alfonsinismo, la caída del muro de Berlín, que como ese... que es, eso se planteó como un estándar, ¿no? Como si a partir de eso fuera todo lo mismo y ahí vino el eh, Menem andando en Ferrari y ese tipo de cuestiones. Claro. Sí, sí, sí, un aplanamiento, un, un, se le pasó una gran lija a, a la diversidad. ¿no? Hoy que, que hemos trabajado que se ha trabajado tanto en la pluralidad, en la diversidad, y que en muchísimas cosas estamos mucho mejor que hace muchos años, y en otras vamos empeorando, quizás. Eh, bueno, eso fue, en los 90 fueron años así, ¿viste? Entonces nosotros Naciones Basola, lo eh, fue un nombre que salió eh, un poco en, eh, pensando en eso, en, inspirado en, en, en una campaña que había con un perrito sabueso cuando... Cavallo le, le empieza a armar el tema de la, de la FIP y, y del IVA y de la persecución del laburante con, los, con el tributo, y, y pensando un poco también esta cosa cultural de, de la evasión, ¿no? de, de salirse de lo que uno es y recibir eh, cualquier cosa con tal de, de, de no pensar. Y bueno, el nombre creo que fue muy, muy elocuente y y con esa banda duramos hasta, pasada la crisis, la crisis del 2001 hasta el 2004, eh, ya instalados en Buenos Aires, eh, logramos grabar tres discos. Eh, y bueno, de ahí yo ya arranqué un camino más de solista con bandas y fui armando distintas bandas, pero ya con mi nombre a la cabeza. ¿no? Y en ese camino de, de construcción, de ir tomando noción, tampoco digo... Y... Eh, estamos haciendo, yendo para atrás y digo estas cosas que contás también eh, se iban dando cuenta en ese mismo andar y pensando en esta música nueva, que ahora cuando terminemos de charlar vamos vamos a meternos, pero es como interesante pensar todo este proceso eh, a la luz de, por ejemplo, hace poco, que nos sorprendió, y yo todavía no caigo, de eh, la muerte de Palo Pandolfo, con quien también no solo produjeron, eh, cantó en el, eh, como invitado en algunas canciones tuyas, y ese pensamiento federal y esa resistencia de los 90, de la cual él también era parte y referencia. sí. Sí, sí, bueno, Palo tenía esa idea también del cantante federal, ¿no? Andaba con eso dando vuelta Yo lo conocí eh, entrado en los años 2000, en el 2003, cuando estábamos eh, grabando el tercer disco de Nación Evasora y él justo coincidió por una banda platense, eh, por el mexicano, en Tixa, en el estudio en, en Buenos Aires, y le gustó mucho lo que estábamos haciendo y que éramos de Viedma, le llamó mucho la atención eso y bueno, pudimos armar un equipo y él arrancó como productor de, de las canciones. Y ahí empecé a entrar a una relación con él que siguió hasta sus últimos días, de hecho en los últimos meses antes de, de su partida estábamos tramando que viniera a cantar a Viedma, íbamos a hacer una pequeña gira acá los dos con la guitarra nada más, Tocando en Viedma y quizás íbamos hasta San Antonio, las Grutas, y hasta Madrid. Eh, y él tenía también esa mirada, de, de le gustaba recorrer el país. Eh, y, y bueno, Palo es, es, es músico, fue un músico increíble, con una carrera increíble, con una cantidad de canciones impresionantes. Eh, creo que no, no tuvo el, el apoyo masivo. De, de los medios y la difusión y del mainstream de la música eh, como para tener el gran público. Aunque, como bien decía él, y es verdad, en cada pueblito de la Argentina, si él iba, había por lo menos 10 personas que sabían muy bien de su música y que y que les gustaba mucho su calidad musical, ¿no? no y además Así esto bueno, de, de también de pensar que, si bien, bueno, eh, no, no tuvo a ese gran Mercado musical, capaz, justamente, no no estuvo del lado de la aplanadora de la que hablábamos antes, eh, pero a quienes se le acercaron, sí, como vos, de gestionar una, una gira, y si yo me hubiera enterado, le decía, vénganse para mi pueblo allá en Esquel también, y, y esa cercanía, ¿no?, de también tener una conciencia del trabajo, de la autogestión, de la propuesta nueva e inclaudicable. Sí, eso sí, él estaba siempre ahí atento, digamos, ¿no?, y bueno, de hecho, fíjate que, que se muere con, con dos canciones nuevas recién salidas y con un disco grabado, ¿no? Como con ideas nuevas. O sea, como que estaba siempre ahí, siempre presente. La verdad que fue un golpazo para todos los que conocíamos a Palo, su pronta partida, digamos, de este plano, ¿no? Nos ha dejado un legado y nos ha dejado experiencias vividas y momentos inolvidables. Y bueno, yo tuve la suerte de que, que cantara algunas canciones mías, como Amor Así, en una producción de videoclip también impresionante que hicimos con la Peña Pop. Y realmente fue como una frutilla eh, hermosa para esa canción y para esa producción. Y también ahí con Palo venimos al presente y al futuro. De hecho veía que ahora el viernes sale el disco nuevo, al parecer, el disco que estaba trabajando. Eh, lo cuento y para el que escucha estamos con Manuel Espinosa allá eh, también desde Río Negro conectando voces, conectando historias y este... Mm, este presente, este disco nuevo, esta banda itinerante eh, que armaste también en el momento que la pandemia frenó un poco todo. ¿Cómo estás siendo ese regreso? Hablamos de la versión filarmónica que también hay ahí parte audiovisual. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves que sigue también ese camino? Eh, ¿Sigue todo eh, con plan de seguir tocando o de volver a grabar? Porque eso también es como una cuestión medio que, que te coordina logística, ¿no? De, del equipo, de cómo poner los esfuerzos. Exacto, bueno... Nosotros veníamos muy impulsados, veníamos tocando mucho. Eh, de hecho, cuando arranca el cerramiento para, para prevenir la, la expansión del COVID, teníamos muchas fechas y yo tenía una, una gira programada por el norte del país con otro cantor de acá de Vierno, con Pocho León. Nos íbamos a ir los dos con nuestras canciones a contar un poco eh, con nuestra poesía y con nuestras canciones, nuestro territorio por el norte. Ya teníamos armado... Eh, Marzo, no, abril, perdón, abril y mayo del, del año 2020, bastante armado por el norte, bueno, eso se fue suspendido. Y la banda Humo, que, que éramos seis, cada uno también tuvo que, que salir a reformular su parte económica, ¿no? Fue muy, muy difícil, bueno, fue un año muy difícil el año pasado. Eh, por suerte, yo seguí trabajando en el estudio y terminando las canciones como para culminar este disco. De hecho, recién, hace cinco minutos, me llegó el el mix 2, digamos, la, la segunda mezcla de, de De Capa Caída, que es la canción que termina el álbum No Somos Nada, que me la acaba de mandar Mati Chela, que es quien me mezcla las canciones en Buenos Aires. Y entonces ya como culminando y, y cerrando el disco Con Humo, que tiene este flamante videoclip, esta superproducción, realizada por Seba Lavarone, un director de acá de la comarca, eh, con producción de Ramón Espinosa, Sibana Fasolar, y donde actúa Laura Corral, una actriz y un montón de gente que ha colaborado en el rodaje. Entonces le puedo dar el cierre a lo que fueron estos cuatro años de trabajo con humo. Y ya estoy metido en grabar un disco un poco más eh, íntimo, más acústico. Eh, ya tengo varias canciones, eh, cosas grabadas y, y otras cosas demiadas como para hacer un nuevo disco que seguramente se va a llamar Cancionero, que tiene un poco de esto, de, de mi manera de hacer música ecléctica, que, que puedo jugar con distintos ritmos y con distintos estilos, que como que soy bastante inquieto. Eh, si si chumean un poco en el canal de YouTube se darán cuenta que la música varía. Yo digo que hago, este, el, hago música argentina, ¿no? O sea, la canción argentina, que antes quizás se la llamaba rock, que creo que ya quizás habría que sacarle un poco el mote, ¿no? De rock o pop, sino que es la canción argentina, tiene esas variantes que puede coquetear con distintos ritmos de, de Latinoamérica y afuera también. Así que bueno, te decía, cerrando el disco No Somos Nada con humo, ya enfocado en, en un disco más íntimo y viendo de qué manera voy a salir a defenderlo ahora que se empiezan a abrir de nuevo los lugares para tocar y de qué manera puedo... Rearmar un grupo, quizás con algunos de los integrantes que estaban en humo, quizás con otros, como para, para poder seguir. Y también ya pensando en retomar esa gira por el norte del país, que realmente tengo muchas ganas de hacerla, porque tengo muchos amigos que he cosechado en mis años de, en el Río de la Plata, en Buenos Aires y en La Plata, mucha gente de distintas partes del país que me esperan como para que yo pueda ir con mis canciones, a darme una vueltita seguramente para marzo, abril, mayo del año que viene. Genial, genial. Y ahí ya, eh, porque estamos hablando también de, de esto, autogestión contra vientos, pandemias, mareas, y, y en, el, en el caso del disco, ¿te pensaste ya fecha de salida completa eh, de No Somos Nada? del nuevo, ¿De nuevo disco? Sí. ¿De cancionero decís? No, de, de, de no somos nada, que decís que te mandaron la mezcla eh, hoy. Sí, de no somos nada. Y ahora cuando terminemos la nota voy a escuchar este esta nueva mezcla de capa caída, que estaba muy cerca, ya, ya la teníamos, era arreglar unos detalles, seguramente ya está ahí. Y calculo que dejaré pasar un, un tiempito para que ando de noche el video se desarrolle un poco más. Y, y eh, subiré a redes eh, esta última canción de Capa Caída y ya queda cerrado antes del de, de fin de año, queda cerrado este disco No Somos Nada, como para que todo el mundo lo pueda escuchar en YouTube, no estoy en Spotify, eh, por ahora me mantengo al margen por esto mismo, ¿no? que hablábamos de la autogestión de, de estos últimos 30 años, eh, creo que... Tiene que haber otros canales de difusión que no sea siempre el que parece único, eh, como hoy lo día es Spotify. Eh, y, y que también, bueno, a los músicos, a los músicos independientes, vos lo sabes muy bien, el tema de regalías a través de las redes sociales es casi imposible que nosotros cobremos por nuestro laburo ahí. Eh, ante toda la publicidad que recibe cualquier oyente ¿no? que quiere escuchar, o el pago que tiene que hacer uno de Spotify o de YouTube Premium para no recibir anuncios. Entonces, por ahora me manejo únicamente con Bandcamp, que es una plataforma gratuita para subir la música y para que alguien la escuche, poniendo cero pesos en, en, en el buscador y, y por YouTube. Y, y ya me voy a enfocar, cerrando el disco No Somos Nada, ya me voy a enfocar a, a poder terminar Cancionero como para, para poder salir a, adelante, ¿no? con, con nuevo con nuevo material Ya sería mi noveno álbum, Cancionero, el primero fue en el año 92, fue una edición en cassette que se llamó Naciones Evasora. después hicimos en el 2001 Señor uno en el 2002 Canciones Universales, en el 2004 Tocaban Rock, producido por Palo, en el 2007 Manuel Espinosa y la Esponjosa, producido por Charlie de Cine y Goyo Galde de Caramelo. En el 2011 grabamos con la Peña Pop, con, con, estaba con Goy, con Carlitos Martín de Bersuit, con Charlie de Cine, con Fede Cabral, y con invitados como Juan Subirá de la Versuit. Eh, también estuvo Edu Smith de Árbol, se armó una, una linda cofradía musical en San Telmo, en el Bar Guevara, eh, donde tocábamos todos los martes y después nos fuimos a Ultrabar. Y después en 2015, 2016, edité cicloscopio un disco también medio íntimo que trabajé muy hacia adentro. Eh, ahora hice No Somos Nada, un disco grupal de banda, eh, y bueno, y ahora con Cancionero, este noveno trabajo musical, de nuevo metido un poquito en, en estar más, más íntimo, ¿no? Tremendo, tremenda eh, resumen cronología en esta eh, víspera de que acaba de salir el nuevo videoclip que nos vamos a ir a escuchar eh, otra vez, insistir y cosas que, que tomo de la charla y que voy a empezar a incorporar, ¿no? No solo, eh, no solo Spotify no es lo único, YouTube por ahí es un poco más que la gente en su casa eh, o alguien que no está tan metido en la música sabe que puede encontrar, y la radio también, que estamos para eso, para cumplir esas funciones, ahorrarle a la gente meterse 5G y cosas raras por eh, los cuerpos y eh, en este caso eh, ahora irnos sí, a escuchar la nueva música de la espera del disco completo. Manu, un abrazo y vamos a volver a hablar seguro cerca cerca del verano o si no depende de cómo pinte toda la cuestión pandémica, si no ahí eh, meterse en algún bosque del sur a guitarrear. No está nada mal. Bueno, y como decías vos lo de la radio está bueno hacer hincapié en eso eh... En ser proteccionistas también en las regiones, ¿no? Bueno, las radios comunitarias eso lo tienen muy claro. Eh, y, y ahí en, en La Plata yo también lo vi fuertemente eh, en Radio Universidad y también en, en la FM Provincia o en Estación Sur, los proteccionistas que son de la música local, de, de generar público, de que la gente tenga ganas de ir a ver las bandas platenses porque las pasan en la radio y Porque cuando uno escucha una canción reiteradas veces, muchas veces algo le rescata o te puede gustar o no, pero siempre alguna banda te gusta y la querés ir a ver. Yo creo que eso es muy importante. En el interior es más difícil. Siempre las, las FM, excepto las comunitarias que tienen ese pensamiento y, que, y que, que trabajan con la cuestión regional, siempre están muy penetradas por la industria. ¿no? Entonces, siempre en el interior, y vos lo sabés, para los músicos del interior es muy difícil que nos pasen en las radios. De, de, de nuestro pueblo mismo o sea, yo hace 30 años que hago música y acá Radio Encuentro que es una radio donde yo colaboro, es una casa es una, una casa amiga es la única radio que pasa periódicamente mi música, después las otras 30, 40 FMs que hay no la pasan y, y es muy importante que, que los medios regionalicen la música, regionalicen el arte porque si no estamos como con esa dictadura cultural como te decía antes, ¿no? de aplanar todo lo que viene de afuera o lo que llega enorme y gigante que aplasta las pequeñas producciones. Mira, y ahí tiraste otro número interesante, que lo tomo, lo evalúo y, y tenés razón. Uno, Una de 40 en los pueblos, de, pensando en radios, acá en La Plata hay más de 200 y podemos mencionar tres o cuatro, así que sí, el porcentaje, ¿cómo porcentaje? Uno de 40, ¿cuánto ah. es? Después hacemos la cuenta, matemática, y no sé, armamos un instituto desde de las radios comunitarias, discutimos, todo esto sirve para eh, construir hacia ese futuro, hermano, y ahí estaremos hablando en el futuro. Buenísimo, gracias Seba, te agradezco esta comunicación, saludos a la audiencia y ojalá que nos veamos pronto y me pueda dar una vueltita por ahí, eh, nuevamente ahí por, por Estación Sur. Y el futuro también puede ser de noche, Ando de noche es la canción que vamos a escuchar, segundo videoclip de este disco que estamos anticipando. Manu Espinosa, como decía, vivió acá en La Plata, vivió en Buenos Aires, ahora un poco más lejos, pero la música sigue y además eso es lo que hace, en realidad no solo sigue sino que nos junta.